Hey. ¡Hey! Bienvenidos a Mess. yo soy Classy. Yo soy Messi Este look de maquillaje es mi propuesta para un maquillaje de noche para un vestido rojo Y mi amiga Marisa del canal Marisa Makeup Love también se hará un look para un vestido rojo Y esta es una colaboración con ella Cuando terminen de ver mi video, vayan a ver su video Les voy a dejar el link en la descripción de mi video y así pueden ver los dos ejemplos o las dos propuestas para un look para un vestido rojo. Así que si quieres saber cómo hice ese look de maquillaje, quédate. Me hice las cejas y me estoy poniendo la base fuera de cámara porque esta no es la parte que más nos interesa hoy, sino que nos vamos directamente a los ojos en un segundito. Me puse esta inmensa cantidad de polvo por aquí para protegerme en caso de que me caiga sombra oscura, me la pueda quitar fácil. Y voy a comenzar con mi paleta de Lluvia's Place, máscara de paleta. Voy a tomar el tono que se llama Cairo, es como un color ladrillo. Lo voy a poner en la cuenca y hasta un poquito más arriba. Este color va a ser solamente el bordecito de mi maquillaje porque hoy quiero un look bastante oscuro. Super. Ahora voy a tomar mi paleta Prism de Anastasia Beverly Hills y voy a tomar Parallel que es el marrón oscuro. Y lo voy a dejar un poquito más bajito que el primer tono que usé. y lo voy a seguir aplicando una y otra vez hasta que logre la intensidad que quiero yo lo quiero hoy el look, lo quiero bien oscuro como ven a veces lo difumino en forma de parabrisas y a veces hago movimientos circulares todo lo que sea necesario hasta que lo tengas tan difuminado como tú lo quieres Miren, yo aquí tomé mi delineador de ojos en gel de Maybelline New York y le puse una gotita de aceite de argán dentro porque está un poquito seco y voy a tomar un poquito de este delineador negro en gel y lo voy a usar como base aquí en mi párpado móvil Voy a tomar una brochita más grandecita para difuminarla. Y ahora encima de esto, antes de que se seque por completo, me voy a poner sombra negra. Y es la sombra que se llama Obsidian, Obsidian de la paleta Prism. a toquecitos para que no se me caiga mucho en la cara y no se me entolle la cara todo esto cerca de las pestañas hacia arriba no te lo lleves más porque vamos a tomar en un momento una brocha más gordita para difuminar mejor ahora estoy aplicando tanto pigmento como sea posible esta brochita le puse un toquecito más de sombra negra y vamos a difuminar un poquito, a integrar el negro con el marrón que usamos hace un momento. Esto con cuidadito. Con paciencia. Tomo un poquito más del marrón y lo pongo por aquí para que... La difuminación entre el marrón y el negro sea más fácil. Qué belleza. Así de fácil fue. Me voy al otro lado. Con mucho cuidado difumino este borde aquí en la zona de los lagrimales. Ahora me voy a la parte de abajo. Voy a retirar un poquito el polvo. No se preocupe que no he terminado abajo todavía, pero les voy a ir mostrando el proceso. Voy a tomar un lápiz negro. Me voy a delinear bien la línea de la agua y me lo voy a traer un poquito más hacia abajo. Aparte de eso, voy a tomar un poquito más de mi gel delineador. Es difícil con esta brochita, creo que no es la brocha más adecuada. Tomen la brocha más pequeñita que tengan. Antes de que se seque, rapidito, me lo difumino bien. Tomo con la puntita de esta brocha un poquito de sombra negra para fijar este gel. Y sigo trayendo este delineado más hacia abajo porque va a ser bien dramático. Ahora voy a tomar el marrón, porque está muy, muy fuerte la división entre la piel y el negro. Hay que difuminarlo con un marroncito. Así. Aquí tengan paciencia porque si se toman su tiempo difuminando se va a ver súper bonito. Y si no lo hacen, no se va a súper bonito. Voy a retirar este polvo porque me molesta ya verme con él y me está resecando mucho la cara, ya tengo piel seca. Lo siguiente que voy a hacer es tomar de esta misma paleta Prism el color dorado Pyramid y con él me voy a iluminar por aquí. Me estoy poniendo mucho, creo que le da un toque muy muy chulo el dorado en toda esta área. Y me voy a poner una máscara bien fuerte que es esta de Benefit That girl Bang. Este es un look de ponerse pestañas postizas. Yo no lo voy a hacer porque la verdad es que no tengo ningún deseo de eso, como siempre. Pero si ustedes tienen y les gusta, pónganse pestañas postizas con este look que se va a ver súper explosivo. Explosivo. Y una estupidez que acabo de cometer es que olvidé ponerme spray fijador de maquillaje antes de ponerme la máscara. Pero me lo voy a poner ahora y para no entollarme la máscara lo voy a hacer así. Así. Porque sobre todo por aquí, porque quiero poner mi iluminador. Y se ve mucho más bonito. Si uno ya se ha puesto spray fijador. Si quieres que el maquillaje no te ensucie la ropa, póntelo por aquí vas a poner una camisa, ponte mucho spray fijador por aquí y así no te la ropa cuando se haya secado bien. Como iluminador me voy a poner de mi paleta Solstice de Sleek. Voy a poner este, este de aquí. Es fuerte, es muy claro para mí, pero hoy es un look especial. Me voy a poner con mucho cuidadito, pero quiero que se me note bien. Es fuerte. Para mi color de piel, es muy clarito. Como rubor, el que me pongo siempre, de Makeup Revolution, de 102 Perfect. ¡Preciosa! Para delinearme los labios, voy a tomar este labial de Manhattan All in One Lipstick en el color 320 y una brochita de labios. Y aunque parezca loco, como labiales, me voy a poner un poquito de esta sombra color coral clarita de mi paleta Oso Specialistly con un dedo. Este es un look que yo pienso que se ve bien con un vestido rojo. No significa que tenga que usar sombra roja por el hecho de que me voy a poner un vestido rojo. Es un smokey eye negro con marrón con un toque de dorado Y pienso que se verá lindísimo con un vestido rojo Y para demostrárselos me voy a poner un vestido rojo Y aquí estoy con mi vestido rojo Espero que te haya encantado este video Y si es así, regálame un like y suscríbete a ClassyMes Y te veo en el próximo video Chao